Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Feliz lunes, iniciando esta semana en la presencia de Dios. Con gratitud al Señor, quiero invitarlos para que hagamos nuestra oración. Vamos a darle gracias a nuestro Señor. Dios, en su infinita bondad, nos ama generosamente. Vamos cada uno a pensar un momentico, todo aquello que hemos recibido de Dios. Y con mucha fe y gratitud, digamos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy lunes vamos a meditar el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo del 1 al 20. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago, en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio donde vivían los sepulcros un hombre poseído de un espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo.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 Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Él respondió, me llamo Legión, somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piedra de cerdos posando en la falda del monte. Los discípulos le rogaron, déjanos ir y meter. Los espíritus le rogaron, déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos dos mil, se abalanzó con tirado abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos echaron a correr... Y dieron la noticia en el pueblo y a los cortigos. Y la gente fue a ver qué pasaba. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había, había tenido la legión sentado, vestido y en sano juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchara de su país. Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía. Pero Jesús no se lo permitió. Vete a casa con los tuyos y anúnciale lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la decápolis lo que Jesús había hecho con él. Y todos estaban admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues iniciamos la semana con este texto de San Marcos capítulo 5. Este relato, Jesús expulsa a este demonio. A este demonio pero hay un detalle bien interesante al final con el que quiero concluir la meditación, queridos hermanos. Y es como esta gente le dice a Jesús que se vaya. Jesús ha curado a un hombre, está en sano juicio, estaba endemoniado, bueno, y toda esa lucha terrible, pero esta gente no quiere verse afectada, no quiere que les expulsen sus demonios y le piden a Jesús que se vaya. En nuestra vida muchas veces experimentamos esto: Jesús quiere sanarnos, pero queremos o estamos como amañados con nuestro demonio. Hoy, Señor, te pido que me sanes, que me cures, que me des la libertad. En ti confío, Señor. Feliz día para todos mis queridos hermanos.